Hola, hola, buenos días. aquí Somar comentando un día la taberna Y hoy tenemos un nuevo capítulo de Frostpunk Este va a ser nuestro capítulo número 16 Y ya tenemos aquí la super bendisca. O sea, hace un frío cojones, no hay otra palabra para escribir esto Estamos en 90 bajo cero Y pronosticamos que vamos a tener un día, dos, tres más de bajadas continuadas O sea, nos vamos a plantar lo menos en 150 bajo cero Veremos Veremos Dios O sea, el puesto médico está ya súper pocho No va a poder aquí trabajar ni Cristo Vale, ok, veremos Nos van a hacer falta muchas oraciones para poder Completar nuestra tarea Vale, vamos a meter La procesión nocturna Y las... Palabras del capitán para bajarlo todo Perfecto, ok, ¿qué vamos a investigar? Tenemos que investigar cosas, aislamiento de los edificios médicos ¿Podemos? No, esto nos lo dejamos A medias en el capítulo anterior Vale Dios que además El, el sonido del frío Tío, el sonido del frío Qué bestialidad ¿Por qué seguimos recuperando madera? No, algo está muy mal. ¿Dónde tenemos? ¿Este autómata está recogiendo madera? Me gustaría poder localizar mis autómatas, la verdad. A ver, vamos a parar. Yo sé que hay una forma de hacer esto. Aquí, en el invernadero. Aquí recogiendo madera. ¿Este qué está haciendo? Recolectando este carbón. Vale, pues este que está recolectando aquí madera. ¿Dónde está? Aquí. Que no veo nada con el frío. Vale, vamos a meter aquí a gente a trabajar. Pero vamos a meter en este puesto de recolección al autómata. Para que continúe recogiendo carbón. Vale, perfecto. Ok, iniciamos. A ver qué tal. Dios, qué frío, qué ventisca. Madre mía, guarda refrescar Vale, ok, ya tenemos esos. Ese carro o sea, ese carbón es acero que necesitamos para la protección del aislamiento de los servicios médicos. Perfecto. Vale, se nos acaba. acabado. Uh, lo, lo, lo, lo, lo! ¿Cómo sube el descontento? Podemos subir. Nueva fe. Con la introducción de la nueva fe, todos aquellos que custodien el, sistema serán considerados enemigos, custodien el sistema serán considerados enemigos de la fe. Todos debemos defender la supervivencia de nuestra causa con devoción. Será caso omiso de todos los que no estén de acuerdo. La esperanza dejará de ser un problema para siempre. Los londinenses tendrán que renunciar a sus ideas. Se construirá un cadalso de ejecuciones públicas. Algunos londinenses morirán. Algunas personas se alzarán contra esta ley. Algunas de ellas morirán. No sé si queremos esto, ¿eh? Ahora, tal y como estamos... Hombre, si la esperanza deja de ser un problema Bueno, si nos vemos muy mal La podemos echar hacia adelante Vale, bien, bien Bueno, estamos bien, estamos bien Los recursos no van a parar, eso lo tenemos claro Ya estamos investigando eso Ok, construyamos casas Vale, vamos a sustituir las carpas A poder ser las más cercanas Vale Vale Vale, venga, la gente que no está trabajando, que vaya a ello. Vamos a recuperar a la gente, porque si al fin y al cabo no estamos trabajando. Vale, tenemos el aislamiento, maravilloso. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Aislamiento de invernaderos, esto nos da igual. ...autómatas médicos, esto nos va a hacer falta en algún momento. Sí, porque si no, no vamos a poder. en calefacción. Generador mejora de alcance. Esto hará que consuma más. ¿El triple de carbón? Ampliamos la zona. A lo mejor nos es necesario vale vamos a meter primero la de la de autómatas médicos para poder tener por lo menos un autómata en un puesto médico vale que eso va a ser clave y luego meteremos la la mejora para poder tener ese un, otro o sea otro de los autómatas que bueno no mentira la otra mejora que nos queda es meter el autómata en, en hacer que trabaje mejor el templo ha infligido Uh, ¿Alguna gente a la hora de correr su conducta? Pues aumenta el descontento, ¿cómo puede ser? Vale, oraciones vespertinas. El descontento disminuirá. Vale, hay que, hay que subir el... Hay, o sea, hay que hacer que baje el descontento. Vale. La procesión nocturna, perfecto. Claro, la gente del frío se va a saco a enfermar. Vale, casas. Todas aquellas que estén mal, dos, tres, cuatro, vale, una quinta casa, perfecto. Vale, a ver qué ocurre. Riesgo de derrumbe. Uno de nuestros ingenieros quiere hablar contigo. Está preocupado por el peligro que supone el frío en las minas. Hacemos todo lo posible para calentar las minas, pero al aire que bombeamos de los túneles es tan frío que los soportes hidráulicos del techo están empezando a congelarse. Si se congelan por completo, los túneles empezarán a derrumbarse. Vale, manteniendo informado. No podemos perder generación de carbón. Ni loco. Ni loco. Vale, el comedor aquí. Vale. Vale, vale, ok. Vale, continuamos. Para Bingo. Sermón. Vale. Establece la esperanza, me gusta. Ya empieza, ya empieza. Enfermos, uno de gravedad. Arroba, que frío hace. Vale, vamos a enchufar esto, perfecto. Con esto no tenemos tanto frío. Disminuir el descontento, bien, bien, bien. Me gusta. Madre mía, madre mía! ¿tiene que bajar más esto? ¿Cómo va a bajar más? Estamos locos. operativo y aquí tenemos un automata fuera vamos a meter gente aquí pero esto no funciona vale uh, uh, uh, uh. las minas se están congelando hace tanto frío que los soportes hidráulicos del techo de nuestras minas de carbón están empezando a fallar si los túneles se hunden los niveles inferiores quedarán incomunicados deberíamos abandonarlos o enviar voluntarios para reemplazar los soportes pero es una tarea extremadamente peligrosa vale no enviar voluntarios me da igual todo, literal. Uff. Diez miembros de nuestro pueblo han muerto. Aquí trabajando gente. Vale, vamos a quitar a la gente de aquí. Vamos a meter el autómata, perfecto. Vale. Pua, no vamos a aguantar, ¿eh? Hace un frío que pela. 100 grados bajo cero. El chivotazo es una creyente. Nos ha contado sus vecinos a acaparar comida y suministros. Bien hecho. Los tenemos para nosotros. Esto, aquí hay que comprometerse con la causa, ¿no? me Vale, que... Denuncias justificadas, vale. Vale, ok. ¿Tenemos acero para construir más casas? Sí, me gusta. Todas estas se pueden mejorar aún, ¿eh? 10 de madera y 7 de acero. Vale, estas son más baratas. Vale, esas... Perfecto. Uy, aquí, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Vale, este es el aserradero Vale, los médicos autómatas, perfecto Vale, ¿podemos investigar alguna otra cosa? La eficiencia de autómatas, ¿sí? Sí, perfecto, integración 120 de madera y 80 de acero Vamos a por ello, con esto van a trabajar muchísimo mejor sus autómatas Vale, me gusta Ya tenemos para parar un tren, eh. Vale. Uf. Uf, uf, uf. Está duro, eh. Está duro. No operativo. Vale, o sea, no, simplemente no operativo ya está. Tiempo libre. Claro, los autómatas trabajan non stop. Eso para nosotros está bien. Vale, es que si hay puestos de recolección que es inviable hacerlos trabajar tú. ¡Uh! ¿Qué ha pasado aquí? Se necesitan más manos. Los voluntarios que enviamos a mantener las minas en funcionamiento no son suficientes. Ha habido un derrumbe. O enviamos más gente a abrir los túneles y reemplazar el resto de soportes o el sacrificio del primer grupo habrá sido en vano. Enviad más gente. Se enviarán cinco voluntarios a cada mina. Vale, puede que algunos mueran. Los mandamos. Los mandamos, los mandamos. Vale. Vale, vamos a desconectar esto. Espérate, vamos a acabar de mejorar el aislamiento. 84 lo tenemos y la investigación está trabajando bien, me gusta Vale, vamos a mantener Vamos a reemplazar estas tres que están más alejadas Vamos a ahorrar a cero para meter ahora la nueva investigación Vale, y ahora haremos que Sí, sí, sí, porque nos va a hacer falta Pero ¿de qué formato? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok Vamos a Quitar el sobrerendimiento... Es que mira, ¿eh? Quitas el sobrerendimiento y se congela todo. No somos capaces de hacer que esto funcione correctamente, tío. Qué fuerte. Vale. Hay que desactivarlo un momento solo, un momento solo. Para que se recupere, que se recupere, que tenga un poquito de, de, de vigor por la noche. 68. Vamos a hacer que llegue hasta el 50%, ¿vale? Hasta el 50% Vale, vale, vale, vale, ok Autómatas, Autómatas médicos, 120 Un 20% más eficientes Bueno, ¿qué, ¿qué eficiencia inicial tenían? No lo sabemos okay, ¿Hay otra cosa que podamos investigar que nos valga la pena? Eh, es que minado de carbón no supone un problema. El horno vegetal tampoco. Y calefacción estamos todos bien. Mejora de eficiencia a lo mejor por aquí. Esto son nueve horas, pero... Nada, nada, vamos a tirar por esto. Y, y, y, ya, y ya si eso, ya si eso, lo metemos allí. Vale, ¿cómo vamos con esto? 58%. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tenemos que hacerlo bajar Vale, ok, vamos a activarlo Vamos a activarlo, vamos a activarlo Si no es un problema Minas subvertidas Los voluntarios consiguieron reemplazar Los principales soportes De las niveles inferiores De las minas de carbón Nuestro suministro de carbón Está asegurado por ahora Pero hemos pagado alto precio 15 de nuestros voluntarios Murieron para darnos Una oportunidad de supervivencia Seréis recordados Vale, mira El cambio es brutal Vale Vamos a plantar Las nuevas casas aquí Vale, vamos a sustituir Las carpas Sí No hay suficiente acero ¿Tenemos algún automata trabajando aquí? Uno solo Vale Necesitamos mucho, mucho, mucho, mucho acero Vale Venga Que mientras pueda trabajar, que trabaje. Que mientras pueda trabajar, que trabajen, que mientras puedan trabajar, que trabajen. Comida no, no pasa nada, nos sobra. Eso lo tenemos muy claro. Pero hay que, hay que mejorar en el resto de cosas. Es que va a bajar de nuevo. Vale, investigación autómatas médicos. Perfecto. Ahora, ahora, ahora. La calefacción. Es que tenemos que gastar aquí dos puntos. No tenemos nada más que nos vaya a servir con esto. Tengo mucha tensión, sí. <risa> Tengo mucha, mucha tensión Es que necesitamos un núcleo de vapor para esto Y no tenemos núcleos de vapor Vale, ok, vamos a desestimar eso Vamos a meter aquí La mejora de alcance de las, de las calderas Perfecto Vale, vamos a construir las casas nuevas Esta no se construyó Creo que pueden construirlas, o diría que pueden construirlas, tenemos mucha gente enferma, vale, la caldera de vapor se ha investigado, perfecto, mejora de eficiencia, un 33% menos de carbón, vale, ok, y lo siguiente que haremos será meter la mejora de alcance, nivel de presión del generador crítico, vale, apagado. Tenemos que hacer que baje mucho, mucho Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho mucho Vale, pues nada, por dos No podemos hacer nada, o sea, así Es así Vamos a conseguir que aguante Lo máximo posible y ya está Podemos meter Salud, recursos Ah, no, no, salud, salud, salud, salud una residencia. Esto al fin y al cabo no nos ocupa nada más. Aquí está perfectamente ubicado. ¿Por qué no puede ir más para allá? ¿Un ¿No clave aquí. Bueno, aquí la vamos a plantar. Claro, y tiene baja temperatura. Normal, chico. Vale. Vale, vale, vale, vale. Ok. Para de enfermar la gente, ¿eh? Pero es que tenemos que hacer que esto baje. Vale, a las 6 de la mañana, cuando lleguemos al 50%, lo activaremos. Uh, qué ha pasado? Ah, vale. Una horita más. Al 65%. Vale, vamos a darle un tic a la gente. Que no se nos muera todo Cristo. Vale, además, vamos a construir casas. Vamos a mejorar las que ya tenemos Solo están estas. Vale, vamos a coger las más alejadas. Esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta y esta. Vale, y que se construyan. Vale, aumenta el descontento. Nosotros podemos utilizar, perfecto, el sermón para aumentar la esperanza. Oraciones vespertinas, perfecto, para disminuir todo. Vale, las palabras del capitán las vamos a guardar para un poquito, un poquito más tarde. Uh, La oscuridad antes del amanecer Uno de nuestros ingenieros ha venido dando tumbos Y con el rostro pálido, diciendo que quiere verte He hecho los cálculos con los nuevos datos La tormenta remitirá en un par de días Pero antes de que eso suceda, la temperatura se desplomará drásticamente ¿Más? No hay nada que nos proteja del semejante frío Está empezando a cundir el pánico y la gente está perdiendo toda esperanza Tenemos que mantenernos Esto está... Esto se está caldeando Hemos perdido la esperanza, vale El sermón El sermón el sermón. Vale, vamos a bajar esto. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Qué frío. O sea, solo está caliente el, el... El... de este. Madre mía. Vale, vamos a darnos... Hasta la una del mediodía. Hasta la una del mediodía. Que baje esto un poco. Vale, a ver qué ha pasado aquí. La gente se niega a trabajar. Un grupo de trabajadores... De este edificio... Se niega a ir hoy al trabajo. Dicen que quieren pasar sus últimas horas con sus familias. Vale, dejarlos que se queden en casa. Vale. Vale. Calderas, mejora de eficiencia. Me gusta. Vamos a hacer una mejora de alcance para el generador. 10 horas. Para que llegue un poquito más lejos. No me parece mal. Carbón al fin y al cabo es eso. Tenemos 66%. Que baja al 60, al 60, solo pido al 60. El siguiente tick. Vale, ya, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. La residencia esta está funcionando. Sí, bueno, hace fresquito, pero normal. Vale, ok, ¿qué más tenemos que mejorar? Las casas. Vale, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya no tenemos más casas que mejorar, pero ni de milagro. Vale. Aquí en este puesto no puede trabajar nadie. Vamos a revisar un automata. ¿Dónde tenemos los autómatas? A ver. Vale, puesto de recolección. Me da igual. Aquí. Y tú que estás recogiendo madera. Este automata que está recogiendo madera. Lo vamos a meter en otro. Vale. Ok, así nos vamos a quedar, ¿vale? O sea, tenemos los autómatas, dos autómatas trabajando ahí en los puestos de recolección. O sea, en los puestos médicos, perdón. Alcance de mejora del 3. No nos es tan, tan, tan necesario. Automata, esto no nos vale para nada, las prótesis tampoco. Y es que de recursos, como no queramos coger la... Optimización del minado de carbón Vamos a meter esto Será un 10% más eficiente eso. nos sirve Nos sirve eh, Espérate También teníamos por aquí otra mejora Inyectores de tambor Ese carbón Nah, es que esto nos da igual A lo mejor la mejora O el aislamiento Vale, primero meteremos eso Y luego el otro El de la mejora de la recolección Vale Ok Para adelante Vámonos. Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Quedan ya nada Tres días Lo tenemos, 144 Somos 400 en la colonia Podemos aguantar, vale, ¿qué ocurre aquí? La gente se muere en las calles Una turbamulta Iracunda se ha reunido Para protestar por el deporal estado de nuestra asistencia médica Mucha gente lleva tiempo enferma Y no cree que vaya a recibir alguna ayuda Exigen que abras un nuevo lugar de tratamiento. Una enfermería, no No puedo abrir una enfermería Cersamos a la multitud Otro problema La cosecha de la tormenta Capitán, los enfermos y sus familias se han reunido Para exigir que hagamos algo para ayudarlos, Lo que sea, pero el número De las heridas por congelación no deja de crecer Y tal vez no podamos ayudarlos por... A todos a tiempo Podríamos usar el triaje para curar Vale, pues nada Vamos a probar el triaje no, es algo que no me gusta y que me he negado yo a, desde el principio, pero mira. Vamos a establecer el triaje y ya está. Vale, ok. Ha aumentado mucho el descontento, oficio ceremonial. Vale, me gusta. ¿Dónde teníamos? A ver, un puesto médico para poder meter el triaje. Puesto médico no operativo. No, como que no hay puestos médicos operativos. Uy... Y el de los automatas. No operativo. Dios, o sea, aún teni teniendo aquí al... Claro, no puedo usar el triaje si no... Vamos, literalmente. Hace falta tener... Eh... Hace falta tener enfermerías. O sea, no podías llegar a este punto sin tener enfermerías. Vale, vamos a pasar la noche haciendo que esto disminuya hasta las 8 de la mañana. 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, sobre rendimiento. El pánico se prorroga Más gente ha abandonado sus lugares de trabajo Están completamente muertos de miedo Muchos de ellos no creen que lo vayamos a conseguir Esta vez todos los trabajadores de este edificio Se han ido trabajo Vale, dejadlos que se queden en casa Está bien, está bien, está bien Aquí, no podemos tirar nada más No 200 enfermos, ¿eh? es mucha peña enferma El Chivatazo, una creyente, acaparar comida Vale eh. ¿Dónde está el comedor? Ah, no, es que no tenemos ni comida uh. Vale Optimización de mina de carbón Bueno, es que esto en verdad ya casi que nos da igual Recolección Nada, este, venga ah, Continúa sacando carbón Muerto, nivel de presión crítico uh. Vale, son las últimas horas Son las últimas horas Congelado y congelado Ah, vale El retorno de la hija La madre que la parió La cría que huyó Está de vuelta a la ciudad Nos la hemos encontrado Abrazada en una tubería caliente Junto al generador Está muerta de hambre Exhausta y sufridas por congelación Creemos que debe de volver Poco después de haber salido de la ciudad Aunque esto es un milagro Que siga con vida La cría pregunta por su padre Alguien le tendrá que decir Que ha muerto Es mi deber Pues hija La que liaste, niña Vale ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Al 80% lo activamos, ¿eh? Al 80% lo activamos. Vale, vale, vale. Se, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa. El pánico se prorroga. Dejarlos que se queden en casa. Sí, sí, todo el mundo que se quede en casa. Si hace falta, no pasa nada. Aquí, ¿tenemos más cosas que investigar? No. Aislamiento. Venga. No queda nada, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esto qué va, con que no nos explote. Vale, hay que pagarlo, hay que pagarlo, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Las últimas horas ya, las últimas horas ya, las últimas horas ya. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Venga, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos. Al 85% lo reactivamos. Vale, ¿Qué ha pasado? Dios Trabajo interrumpido La mayoría de nuestra gente ha abandonado sus lugares de trabajo Para quedarse en casa con su familia Solo siguen en funcionamiento los servicios médicos La ciudad entera continúa la respiración A la espera final Tenemos que mantener la fuerza Dios Venga, venga, venga, venga Ese rayo de sol, por favor Por favor Dios No puedes ir Ráfaga de sol, necesitamos solo ¡Bien! el viento a mañana y al fin las temperaturas empiezan a subir. La ciudad reina un silencio inquietante. Oh, mira cómo baja, mira cómo baja, mira cómo baja, mira cómo baja. ¡Wow! <risa> lo hicimos, sobrevivimos a la tormenta final. Podremos seguir viviendo, lo conseguimos. Hemos sobrevivido, lo conseguimos. ¡Dios! ¡Qué pasada de juego! Se acabó, entiendo. ¡Qué barbaridad de juego! ¡Oh! ¡Qué bonito! Y te hacen una recreación de cómo ha ido construyendo... ...la... ...la... ...la, la ciudad. ¡Qué guay! ¿Cómo han avanzando? Primero decidimos apretarnos el cinturón. ¡Qué guay! Y la sopa aguada se convirtió en nuestro plato principal. Bueno, eh, a ver, eso tarda un montón en venir, ¿eh? Y cada día era una lucha constante. Así que nos adaptamos. ...penitencia pública completada... ...denunciamos infieles... ...custodios de la fe vigilantes... ...aún no, o eso creo... <risa> ...hemos ido demasiado lejos... ...hemos abusado del orden... ...qué pasada tío, qué bonito... ...la ciudad ha sobrevivido... ...pero ha merecido la pena... Joder, qué juicio de moral, ¿no? 1887, Nueva Londres, 391 almas, 30 bajo cero. ¡Qué pasada de juego, tú! O sea, hemos terminado... Pero es que me ha dejado tan buen sabor de boca, o sea, te mete literalmente en, en, en, en toda la incertidumbre del juego de, no sé, te genera una tensión de, ok, venga, es el vendaval, hay que sobrevivir, hay que sobrevivir, recoge, recoge, recoge, recoge Y tienes que ir gestionando todo desde el principio hasta el punto clave, ¿sabes? O sea, es, ha sido una partida muy interesante una historia muy interesante ...con tensión constante de... ...ok, necesitas esto, necesitas lo otro... ...ah, bueno, aquí, allá... ...y cada vez va más increciendo, ...pero es que además está muy bien acompañado... ...en todos los sentidos... ...o sea, la música, la narrativa... ...el, el, el... ...digamos, el, las mecánicas del juego... ...que van en crecimiento... ...está perfecto... P ...literalmente pienso que es una obra maestra... ...de la estrategia, tío, no sé... ...o sea... No sé, me parece muy bonito. Es, es, Son cosas distintas, o sea, no es un Survival Mars de recolección, no es un trópico, no es un... No sé, es otro rollo. Tiene un, un puntito ahí extra que... ¡Wow! Oye, mis dieces, no queda más que aplaudir. Cerramos la serie con este último capítulo. Ha sido una absoluta barbaridad. O sea, estoy encantado con este juego. Y esta etapa llegó a su fin. No sé, 10, 11 de 10, si podéis, jugarlo. Y además, si no lo habéis jugado porque salió gratis en la Epic Games Store, compradlo, 100%. Es maravilloso. Dicho esto, nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la serie, tendréis la lista de reproducción aquí. Y nada.